Hoy comenzamos aquí en Paladini con la vacunación, con la vacuna eh, para SARS-CoV-2 eh, para todos los trabajadores. Y en ese sentido, ¿qué vamos a vacunar? Dosis de refuerzo, pero también si tenemos empleados o empleadas que no se hayan colocado la segunda, colocaremos la segunda y quien no haya comenzado con el esquema de vacunación también podrá iniciarlo. Esto es muy importante porque tiene que ver con una indicación muy clara que nos dio el gobernador Omar Perotti, que es acercar las vacunas a la gente. Es decir, hoy tenemos eh, turnos, vamos citando a las personas, pero a veces por distintas temáticas les cuesta ir en ese día, llegar o pierden el turno y demás. Entonces, llegar con las vacunas a las empresas, a los lugares de trabajo, es fundamental en el proceso de descentralización y de aumentar este ritmo de vacunación que va muy bien en nuestra provincia. Hoy lo importante es que se va a empezar a vacunar ...en el esquema de este mega operativo provincial COVID... ...y vamos a aprovechar también a decir que a partir de hoy... ...en toda la provincia de Santa Fe, en toda la provincia de Santa Fe... ...mayores de 18 años y que hayan cumplido cuatro meses de la segunda dosis... ...se pueden acercar a colocarse su dosis de refuerzo. ¿Qué estamos transitando? Febrero y marzo con una fuerte impronta en dosis de refuerzo... ...queremos llegar al invierno con la mayor vacunación posible... ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos muy bien. 84% de nuestra población general tiene esquema completo. 37% ya recibió refuerzo. Por eso seguimos fuertemente ahora trabajando en esto. Esto de acercarla a los distintos puestos de trabajo y, y a las personas tiene que ver con poder mejorar estos porcentajes en refuerzo. Y bueno, en lo que tiene que ver a aula segura y aula cuidada, esto: 96% de docentes eh, vacunados en forma completa. 80% con refuerzo en ese grupo, 3 a 11 el 70% esquema completo, 2 a 17 el 84, o sea, estos números los queremos seguir mejorando y por este acercamiento a las empresas que, bueno, que con tanta generosidad yo diría nos abrieron las puertas, nos facilitaron los vacunadores, los equipos médicos para que no sea distribuir solamente las vacunas, sino han generado los equipos de vacunadores, de registradores dentro de la empresa. O sea, son nuevos puestos de vacunación. Esto es descentralizar, pero aumentar la capacidad de vacunación. Así que muchas gracias.